hola este vídeo es para probar cómo suena hola este vídeo es para probar cómo suena hoy te voy a enseñar a poner voces a tus videos si no tienes micrófono te voy a ayudar a poner a convertir de texto a audio con Clipchamp el nuevo editor de windows 11 para que puedas hacer tus videos. lo primero que vamos a hacer luego de estar en nuestro editor de video es crear un proyecto desde cero para este ejemplo lo voy a hacer en nuestro editor en nuestra barra del de editor de video lo primero que vamos a hacer es darle donde dice grabar y crear y en esta parte la parte que nos interesa dice texto a voz Luego que le damos texto a voz vemos que aparecen los idiomas. Vemos la voz en ese idioma. Cada idioma tiene su cantidades de voces. Aquí tenemos la, el tono de la voz. Está alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Entonces, como ejemplo, entonces vemos la velocidad de la voz. Nos ponen la lenta, normal o rápida. Entonces, para ejemplo de este video, vamos a hacer una prueba. Hola, este video es para probar cómo suena.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 la exportamos aquí en nuestro video que vamos a hacer. Hola, este video es para probar cómo suena. Y así de sencillo podemos agregar voces a nuestro video con ClickChamp. Haciéndolo de texto a voz con ClickChamp. Así que ya saben, es cuanto a este video. Muchísimas gracias.